¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis de Love Freak, y bienvenidos al episodio número 2 de Boku No Hero Academia eh, Esto es una reacción del episodio completo Si no tengo problemas estará en el YouTube Si hay alguna complicación yo les daré saber en dónde en qué plataforma pueden ver el episodio completo eh, En otras cosas, lamento no haber subido video tan seguido esta semana La verdad es que tuve una semana muy, muy, pesa, muy pesada debido a mi, a mi trabajo formal Porque pues para los que no saben, trabajo en una oficina como muchos otros Así que lamentablemente no, no me pude dar el tiempo para, para ni siquiera ver el segundo episodio. De hecho, este es la, la, eh, el segundo episodio apenas, a pesar de que ya hay tres y apenas voy en el segundo. Así que gracias chicos por su paciencia. Y vamos directo al episodio. que okay, chicos? Esto es episodio número 2. Vamos a verlo. Oh. Bueno, creo que de hecho esta es una muy, muy buena portada para terminar. Muchísimas gracias por, por acompañarme chicos, eh, noté que en el primer episodio una, hubo una respuesta muy muy grande y muchísimas gracias por ello. Quisiera hacer otro anime como Shinjaki no Kyoji, pero lamentablemente Shinjaki no Kyoji está exageradamente protegido por, por copyrights. Estoy tratando de encontrar una forma de cómo, cómo hacer esas reacciones sin, sin, de no hacerlas en YouTube, pero siempre tengo el miedo de que no van a ser muy visitadas. Uh, pero bueno chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Esperen el episodio 3 dentro de poco. Yo les voy a dejar los links aquí donde pueden ver el episodio eh, el 1, que es el único que hemos grabado hasta ahora. Así que lo pueden ver por aquí y muchísimas gracias por haberme acompañado chicos. También quiero hacerles un anuncio, un pequeño anuncio. Estoy empezando otro canal. este eh, Como ya saben, eh, yo tengo un trabajo, eh, de, no, de trabajo como personal de IT o tecnologías. Y bueno, ese es un canal dedicado al amor que tengo por la tecnología, donde pueden checarlo. Les voy a dejar también los links aquí o en la descripción. Ah, hay un par de videos ahí, apenas estoy tratando de, de armar todo en ese canal. Así que si pueden echar, si aman la tecnología como yo, pueden echarse una vuelta por ahí. Muchísimas gracias por haberme acompañado chicos. Soy Luis el Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.